Soy Víctor Damián Rosa, fundador de la Logia luciferina Semillas de Luz Universal Señores, por favor, los que me quieran contactar, no me llamen por WhatsApp, que la llamada por WhatsApp se cae muy fácil y a veces dicen que yo soy muy grosero y siempre les digo no respondo llamadas por WhatsApp no me metan en grupos que tampoco me meten en ningún tipo de grupo no me hagan llamadas grupales que tampoco me interesa no pierdan mi tiempo señores los interesados en contactarme ya conocen mis WhatsApp de sobra eh, por correo electrónico, recuerden que no respondo nada por redes sociales Señores, niños, niñas, menores de edad, no me contacten No me contacten, que yo no atiendo a menores de edad Solamente mayores de edad, personas con sus cinco sentidos que sepan qué es lo que quieren de la vida Muy importante, eh, el año anterior se realizó una gira, una gira perdón, internacional por los países de Latinoamérica y, y aún así me siguen preguntando, padrino, pues es que viene a México? Padrino, esto fue el año pasado, los que vieron la publicidad, los que están viendo la publicidad en este momento, esto fue el año anterior, ¿ok? Que eso quede claro. Eh, por favor, señores, me pregunta, ¿cuánto puedes hacer un pacto? Hombre, aquí no les estamos cobrando. Aquí le cobramos inicialmente los elementos que se les para poder elaborar el proceso luciferino. ¿Ok? Así pues, que si quieren hacer un pacto con el diablo, no lo pueden hacer. Proporcionan los elementos, comprueban los que realmente se han interesado y ahí sí empieza el proceso. Tampoco empiezan a escribir, van a contarme toda la historia, cómo ha sido su vida, qué es que la familia no lo quiere, qué ha sufrido mucho en la vida. Es Su vida a mí no me importa. ¿Ok? Yo doy soluciones, pero la decisión es suya. Si quieres hacer un pacto con el Señor Lucifer, aquí los asesoramos en todo. Pero yo no soy paño de lágrimas de nadie, señores. Yo no soy paño de lágrimas de nadie. ¿Quieres hacer un cuarto con mi señor? Claro que sí, nosotros los asesoramos en todo. Pero, todos en serio, No vengan aquí a hacernos perder el tiempo, a preguntar estupideces. Una vez usted empiece el proceso, vas a ser miembro de la logia y le prestamos toda la atención requerida, toda la atención que usted necesita. ¿Ok? Ese es el mensaje que les quería dar. Recuerden, no respondo nada por redes sociales, no respondo nada por Instagram ni por Facebook. Solamente mi WhatsApp y correos electrónicos. Saludos a todos mis seguidores, a mi Celeste. En México, bendiciones para ti. Te quiero mucho. Atrévete ya y deja de sorprender.